Le damos la bienvenida al Ciclo Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas de EASO Politécnico A de Donostia. Este ciclo te capacitará para trabajar como instaladora o instalador autorizado de instalaciones eléctricas de baja tensión en las siguientes ocupaciones. Electricista de construcción y electricista industrial. Instalación y mantenimiento de telecomunicaciones en edificios de viviendas y oficinas. Montadora o montador de instalaciones solares fotovoltaicas. Los contenidos del ciclo son esencialmente prácticos. Empezamos a experimentar en montajes de instalaciones eléctricas de viviendas, edificios y pequeñas industrias. Continuamos con prácticas de apertura automática de puertas, accionamiento automático de electrodomésticos, luces, megafonía, instalación de cámaras de visualización, servicios de telefonía y televisión, incorporación de aplicaciones de internet para estos fines. Llevamos varios años trabajando con las metodologías colaborativas basadas en retos. Nuestro alumnado desarrolla retos interdisciplinares con otras familias profesionales del centro. Soluciones inteligentes para facilitar el día a día de las personas dependientes. Alternativas de movilidad sostenible, Smart City, Passive House. Al terminar el ciclo, las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo son elevadas al obtener el carné de instaladora o instalador. El alumnado puede optar por ampliar su cualificación profesional realizando el ciclo superior de automatización y robótica industrial en el propio centro. Esta última opción es interesante porque te permite trabajar en sistemas automáticos industriales en empresas grandes y medianas. Si tienes habilidad manual, eres una persona creativa, Tienes capacidad para el razonamiento y uso de las nuevas tecnologías y te gusta trabajar en equipo, este es tu ciclo.